Apareció en la romana la joven que se encontraba desaparecida en el municipio de Tenares. Se trata de Glorinet Ureña Almanzar, quien padece de trastornos mentales y es residente del placer del referido municipio. Ureña estaba desaparecida desde el primero de diciembre del pasado año 2018. Buenas tardes, esta es la muchacha que estaba desaparecida, que subieron en el Facebook, que que ella es de Tamares, pero ella no tenía sitio donde dormir, mi hermano agarró y la recogió, tiene 10 días con mi hermano. Entonces yo vi eso en el Facebook, entonces yo agarré y la vi, entonces comencé a comunicarme con la gente que lo subió y ya me comuniqué, pero ella está bien, gracias a Dios. Entonces yo quiero que la vengan a buscar. Dios, mamá. Hola mami, yo estoy bien aquí, yo estoy bien, no bien me... usted. yo estoy bien, con la yo estoy bien, yo no he no hecho nada malo, yo estoy bien.